Ángel Pichardo, a propósito del llamado que estamos haciendo, encargado de comunicaciones en del Servicio Regional del Nordeste, eh, eh, ¿verdad? Con asiento aquí en San Francisco, como diría la policía. Eh, Ángel, buenos días. Buenos días, cómo están todos. Bien, bien, gracias a Dios. Ángel, estamos, verdad, eh, hemos solicitado aquí información sobre algunas situaciones que se han dado, algunas denuncias que están saliendo tanto de Aguayo, eh, dicen que hay falta de, de, de personal allá médico, de que las personas no están recibiendo sus medicinas. Eh, cuéntanos de esto. Fíjate, lo que pasa es que nosotros ahí en el centro de aislamiento aguayo, las personas deben de tener, entender de que un centro de aislamiento es para estar confinado. Nadie quiere estar eh, en un sitio restringido de, de circulación, pero realmente esta es la realidad que tenemos que vivir para poder mitigar un poco lo que es la transmisión del, del coronavirus COVID-19. El centro de aislamiento aguayo... Eh, suministra a todos, eh, eh, todos sus pacientes los medicamentos que éste necesiten, porque obviamente antes de entrar se llena una ficha y se verifica las patologías que este paciente pueda tener. Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar los medicamentos que éste necesite, ya que ahí tenemos una dirección que tiene la competencia para poder realizar esta función. Aparte, de que a esas personas se les suministra desayuno, comida, merienda y cena. Luego que esta persona duran 14 días en confinamiento, que es obligatorio, cuando una persona entra ya debe de saber que son 14 días que se, le va, que se va a estar en confinamiento. Pero ahora estamos trabajando con otra metodología, que esta persona se cumple en su hogar con las restricciones que manda el Ministerio de Salud Pública, que en su casa tenga una habitación con un baño, esta persona puede durar su cuarentena en su casa y se le da seguimiento de la UNAP correspondiente a esa zona donde viva. Pero si la persona no cumple con eso, debe de quedarse en Aguayo. Una preguntita. Eh, vimos uno de los videos recientes en esta mañana. Donde el, el grupo, la organización Fuerzas Vivas recibía una llamada y se trasladaron allá al centro Aguayo porque le estaban solicitando eh, algo tan básico y, y necesario y vital como el agua de que no tenían agua allá en el centro. Eh, y ellos fueron allá. Te, te pregunta Carolina Medina de que habían personas que habían denunciado que no tenían agua en, en que el solicitaron centro. Agua que le sí, que estaban solicitando agua. ¿Qué es cierto en eso? Fíjate, nosotros eh, como regional suministramos todos los insumos que se necesiten en esas instalaciones. Tengo desconocimiento de que no hayan tenido agua, pero verificamos aquí que siempre se le envía suministro. Puede ser, no sé si es la realidad, que se haya agotado en ese instante, pero yo estuve hace tres días en Aguayo y ahí vi mucha agua. Entonces, podría ser que por un tema se haya agotado en ese instante, cosa que no debería de suceder, pero sí deben de tener agua. Nosotros siempre suministramos todo lo que necesiten. Hay personas que se han quejado, escúchame eh, eh, eh, Carolina, hay personas que se han quejado, eh, Ángel, de que pueden uh -huh. quedarse en su casa, de que pudieran hacer la cuarentena en su casa y que sin embargo se, sí. se llevan para allá y que, se, que ellos sienten que se están enfermando allá. Cuéntanos de eso. No, no, no, claro. Es como te comenté, que si verifica, ahí se va a dar seguimiento junto con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Regional. También deben de cumplir con lo que se está estableciendo y es que esa persona tenga en su casa, si vive como una persona, que tenga un baño independiente. Si tiene un baño independiente y una en una habitación, pues entonces se le estará dando seguimiento desde la UNAP correspondiente y se puede ir para su casa. Ahora bien, si a esa persona no se le ha realizado la prueba, Debe también de quedarse en Aguayo hasta que se realicen las pruebas. Recuerden que la prueba no la realizamos nosotros directamente como servicio, lo realiza el, el Ministerio de Salud Pública. Pero como tenemos varios casos, se está dando seguimiento a nivel regional y a nivel de la provincia, tenemos que trabajarlo a través de prioridades. Si tenemos personas que están muy críticas en hospitales y no se le han podido realizar las pruebas, eh, se está trabajando también con los hospitales en conjunto con la persona también que tenemos ahí en Aguayo. Eh, le exhorto a la población que no se desespere. Entendemos que esta es una situación que nadie ha querido vivir, que nadie la, la esperaba y tenemos que afrontarla con, con la mayor unidad posible para poder afrontarla. Sobre la prueba, se le está no realizando acuerdo, a todos. Estoy de acuerdo con él. Mira, un video Mira. que se hizo viral, no sé, Reyerjan, un video que se hizo viral de este señor deportista donde él presentaba que de cena le estaban dando una galletita como con un juguito con un jugo se pregunta Carolina que un deportista publicó que supuestamente de cena le estaban dando galletitas a algunos de ellos, ¿qué hay de cierto en eso? de cena, a cena, cena galletita deberemos de, de verificar esa parte ya que no tengo conocimiento de cuál es el menú que ellos tienen, pero a mi entender se le da según el requerimiento que tenga cada persona. Como sabrás, ahí tenemos personas infertencias, tenemos personas con diferentes patologías y no a todos se le da el, la misma comida. Habría que verificar cuál es el requerimiento de esa persona. Mira. Correcto. Yo no, yo no quiero, yo me gustaría que nosotros no caigamos Bien, gracias a Ángel Pichardo por, por la interrupción Pero nosotros no caigamos en esas, quejede, en esas quejaderas porque sabemos que hay límites sí. y Aguayo está haciendo el trabajo yo fui de los primeros que pidió ese aislamiento y qué bueno que se dio ustedes lo recuerdan Entonces, Francis no podemos Pero... seguir cayendo en tanta queja como si fuera un hotel que ellos iban o a lo que sea, ahora bien el que está ahí tiene menos condición, es decir, el que está ahí en Aguayo, gracias a Dios, doy las gracias por ello, son los pacientes de confinamiento con menos infecciones y son los que están propensos a, sal a, a salir de la crisis. Sí. Caramba. Yo lo que creo que allá lo que hay que necesitar es mandarle a los psicólogos, a, Ma a Andrea sí. Manjarre que vayan y hable con esa gente. Ellos, están, ellos mismos se están eh, anulando. Sí, la información que tenemos eh, mm. del, de, del grupo Fuerzas vivas es que ellos investigaron y que, está todo que una bien. persona, sí, que, que está todo bien, incluso que una persona que hizo una denuncia subiendo eh, una yuca con espagueti en la noche, Ajá, yuca con espagueti, puede cambiar, puede pero puede que él, según nos informan ellos mismos, esa no era su cena, sino que él le tomó la foto al compañero que no es diabético porque a él le tocó guineíto con huevo hervido, eh, que sí le correspondía. Oye, ti, y entonces la es la información que, que, que tenemos de que él le tomó la foto a la cena de un compañero y la subió como que era la de él. Eso y eso entonces cuenta, que, sí, que todo, el, todo eso ese, está creando ese, una nebulosa ese, que o sea, yo quisiera que sea la propia gente de Fuerzas Pivas. Peter Brainer y ese grupo de muchachos que fueron allá y que si nos qué fue libertad. lo que ellos vieron. Ya no hay tiempo, ya no hay mis tiempo mis amigos. Sí, déjame informar, cincuenta Son las 54. Me dice, me dice que todavía están en una reunión okay, de la directiva. Okay. Y me dice, o sea, el... están en reunión. Ahora mismo a no ver. podría contestar la, la llamada. Eh, muy miren, bien. Miren, este, eh, el gran problema de nosotros es eso. Eso era lo que yo le planteaba a y El tema es no es que uno no crea en ti como, como individuo, como, sino es que la información debe confirmarse con algún método probatorio, porque eso que cuenta Yerjan no te puede a, a ti o a cualquiera de nosotros nos puede confundir y dar algo de ver, como verdad cuando en realidad es una. Pero son dos es una manera. Totalmente distinto, okay. eh. No no, pero te estoy hablando en términos generales, Francis, no te estoy hablando en términos uh -huh. específicos. Hay una situación, hay una situación acá y es que desde que el gobierno comenzó a decir que iba a dar el pueblo dominicano, por idiosincrasia, le encanta que le den. Fíjense, ahí ahí, ahí veo una, una, una noticia en, en, en, creo que fue en Moca Santiago, no sé, donde el grupo de gente que se abalanzó sobre el lugar a recoger el almuerzo escolar de sus hijos creó un molote de gente y empujó negrito y trompa. O sea, por favor, ese es el problema nuestro, nos gusta que nos den. Y nos gusta desacreditar. Mira, esta es una sociedad difícil. Yo no mira, me quisiera yo. saber en los zapatos de un presidente de la república. yo, yo A mí yo. me pueden regalar la, la ñoña y le ¿Y digo muchas gracias. No, mira, no, no. Ya yo estoy a una edad que lo que ando buscando Entonces, es mano, una mano, mata mano, frondosa en naranjo dulce para pasar el resto de mi vida. Eh, dime, Fran. Mira, encontré un pensamiento de del Gabo de Gabriel ah, García Márquez ah, ah, ah, era todavía muy joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado Gabriel García Márquez en estos tiempos de COVID en estos tiempos de dolor donde mucha familia está, sí, ha perdido es un ser querido eso es así sigo es así. agradeciendo la iniciativa del grupo RISET al asumir en un campo santo privado que se han llevado las personas es. que fallecen y que no tienen un lugar previo en los cementerios. Claro. Eso es una de las iniciativas y uno de los aportes más importantes Así dentro es. de los cuales ellos han hecho el otro que ya sabemos antes. Así, el señores. Señores. Sí, no, que hay un millón de whatsapp eh, ya, no sí, no, ya no hay tiempo no, hay tiempo. no, no pero ya ando, no, porque yo Denuncia, creo que el canal de, puede dar en unos minutos para eso de, denunciar, no, que son decenas denunciar denunciar que, denunciar, denunciar que, que en Pueblo Nuevo me dice aquí una persona que está escribiendo eh, a la policía que vaya por favor a Pueblo Nuevo porque hay un grupo de muchachones que se pasan la tarde jugando dominó y bebiendo romo en las esquinas. Es bueno. Que, que eso es lo que la es un egoísta. Claro. Bueno, gracias bueno. a todas las personas que nos han escrito en el día de hoy. Es imposible leerlo a todo pero gracias. Miren, bueno. miren, ya volveremos nosotros la próxima semana. Hoy es viernes. El ya vuelvo, por consumidor no quiero porque que salga no a por saber. Porque imagínate, no se va a hacer nada este fin de semana. Por producto de la cuarentena. Hay que quedarse en casa obligatoriamente okay. para evitar contagios. Pues <risa> para Ay, así que... Si usted la quiere la mano, tómese en su casa. Así y allá es que, a la doctora que vaya a Guayo para que organice ese grupo. Bueno, sí, le la salud pública llevarle Pero un grupo de no, no, psicólogos. No Nos vemos el lunes. La Nos vemos el lunes. Esto es de mañana. Volveremos temprano, desde las 7 con usted. Bye bye. fin de semana. Cuídense, no manténse.